Hola soy Iñaki Calvo y en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis importar a InDesign un documento de texto y conservar el formato local, como por ejemplo las cursivas. Para ello he creado un documento en blanco y ahora voy a crear un par de marcos de texto para la página maestra. Voy a vincular los dos cuadros, los dos marcos, perdón, y si vamos aquí veis el vínculo, ya está. De esta manera, si el texto se desborda, automáticamente fluirá a la siguiente. Vamos a la página de inicio y hacemos un comando D para colocar el texto. En este caso, la novela Moby Dick. El archivo está en RTF, así que tiene marcas de formato, tiene estilos... Okay, aquí nos está diciendo que nos faltan las fuentes, pero en este caso nos da igual. Si yo ahora hago clic, sin más, me llenará solamente este marco de texto, el de la página 1, pero lo que me interesa es que cree tantas páginas como sea necesario para que el texto se adapte. Entonces, voy a pulsar la tecla Shift y veis como el icono del centro de la pantalla cambia, ¿veis? Ok. Manteniéndolo pulsado, hago clic. Y en unos segundos el texto se coloca. Ya casi he terminado y listo. ¿Veis? Ahora en lugar de una página tenemos 353 y ya según bajamos nos encontramos con que aquí tenemos una pieza de texto que está en itálica, en cursiva. Si vamos a los estilos de carácter vemos que no tiene ningún estilo y el estilo de párrafo es normal con modificaciones. Ahí en el modal veis cuáles son las modificaciones que tiene. Bien, lo que nos interesa es cambiar este formateado local por un estilo de carácter para que luego cuando cambiemos este texto y le digamos, por ejemplo, que es el estilo de párrafo intro que podemos crear, si ese estilo de párrafo no tiene cursiva, aún así la conservará. Pero bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Creamos un estilo de carácter, para ello sacamos el cursor de cualquier texto para que no herede las características de formato y vamos a decirle que no esté basado en ninguno, que se llame italic y que el estilo de fuente sea italic. Lo guardamos, aquí está, listo, veis que no está aplicado y lo que vamos a hacer ahora es abrir la ventana de buscar y cambiar, comando F. Veis que aquí estaba seleccionado porque antes estuve haciendo pruebas, lo voy a eliminar para que veáis cómo se hace. Hago clic ahí y le voy a decir que busque cualquier texto cuya fuente sea italic y le voy a decir que la cambie por el estilo de carácter que acabamos de crear. ok Vamos a buscar el primero, vale aquí nos ha encontrado un trozo, a ver el siguiente veis que hay muchos, aquí hay otra pieza de texto muy grande, vale. y lo que le voy a decir es directamente que lo cambie todo. En total son 1.278 sustituciones, o sea, si tuviéramos que hacer esto a mano sería horrible. Ya está hecho y vamos a volver a la segunda página. Si ahora vengo aquí, veis que el estilo de carácter es itálico y el estilo de párrafo sigue siendo normal. Si yo ahora, por ejemplo, creara un nuevo estilo y le dijera el nuevo estilo de párrafo se llama intro y quiero que lo apliques a la selección y además quiero que no sea itálica sino que sea regular. Cuando hago clic en OK veis que no es regular sino que sigue siendo itálica y esto es porque el estilo de, párrafo, de carácter perdón, está aplicado. Si yo cogiera un trozo de este texto y le quitara el estilo de carácter, automáticamente se pondría como regular, que es lo que nos está indicando el estilo de párrafo, pero el estilo de carácter tiene más peso que el estilo de párrafo, y gracias a esto podremos ahora crear y modificar todos los estilos de párrafo sabiendo que lo que en el documento inicialmente estaba en cursiva, seguirá en cursiva. Y lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, para las bold o cualquier otra cosa que queráis mantener antes de poneros a editar los estilos. Muy bien, pues esto es todo. Hasta otro vídeo. ¡Chao!